Señor, es la melodía que me pone en el alma, que me pone en el alma luz alegría. Y allá arriba y arriba, Allá arriba y arriba, desde el balcón se divise la luna, también el sol, también el sol, también el sol. El ombligo de Wittipito nos enseñó a sanar la lucha